Hoy les voy a platicar, hoy les voy a platicar del de noticiero más antiguo de la radio en México, se llama Teleportaje, se funda Él es el fundador, el licenciado don Jesús Antonio Sevilla Zurita. Se funda el 22 de septiembre de 1958, hace 64 años. Eh, yo entro a la radio en 1969. Este programa ya tenía 11 años. Cuando yo llegué me dijeron que cuando el licenciado Sevilla había cumplido 10 años ininterrumpidamente, sin faltar un solo día al programa, que había tomado unas vacaciones, 10 años ininterrumpidamente, y se quedó a cargo el licenciado don Jesús Torpey Andrade, ...mientras el licenciado Sevilla paseaba algunos días. Pero desde 1958... ...nunca se ha dejado de transmitir... ...ni un solo día... ...durante 64 años. Algunos me dirán, sí, la W, la XX, la B Grande de México... Tiene sus programas desde hace muchos años, Televisa, etcétera, etcétera. Sí, pero todos descansaban sábado y domingo. Y en telereportaje nunca se ha descansado ni un sábado ni un domingo. Ininterrumpidamente desde el 22 de septiembre de 1958, 64 años. Cuando se funde el programa, pues en aquellos días no había la facilidad de jalar la información, la noticia. Se escuchaba las radios aquí en Villahermosa, de otras partes del país, el noticiero de Luis Ignacio Santibáñez, se agarraba información de ahí o a través de radio de onda corta para captar noticias internacionales. Era más difícil y para información local no era muy... no había mucha información local, pues. ¿no? Inician con el licenciado Sevilla Zurita, don Jesús Nazar Haidar, el mago Nazar, Mario Enamadera en información nacional e internacional, Jorge González Vargas, información local, Oscar Bocanegra, deportes, mi comadre de Yanira Malpica de Villegas, sociales, una hora de 7 a 8 de la mañana. Pero conforme pasan los días, pues el tiempo se va acortando por tanta información, por los avisos. Debido a la topografía del terreno en Tabasco, que es más agua que tierra, la gente sufría para moverse de un lado a otro, se movían en cayuco, en lancha, en barquito o en avioneta. Entonces, cuando tenían algún enfermo, no había cómo avisarles de cómo estaba el enfermo, porque los traían en hamaca cargando, en hamaca, al enfermito, de poblados de 14 kilómetros de aquí de Villahermosa, pero que se hacían 15 horas para llegar hasta aquí en Lancha o en Cayuco. Entonces querían avisar a su gente del enfermito que tenían acá, que el reportaje nace providencialmente en esos días que estaban en la puerta de la radio WM, don Chucho Nazar y el licenciado Sevilla, y pasó una persona y les dijo, les preguntó que cómo podía avisar él a su familia de cómo se ya enfermo porque se habían quedado con pendiente. Y ahí nació el reportaje. Nace en la WM, luego en la XBT, donde estuvo varios años. En la BT, B de Villahermosa, T de Tabasco, de Don Aquiles, Calderón Marchena, que la había inaugurado el 15 de septiembre de 1954. Con Chucho Sevilla... Jorge González Vargas en la información local, sin faltar ni un solo día, igual todos comprometidos con el proyecto, con la información, igual Mario N. Madera. Cuando yo llego a la radio y me integro providencialmente también a este programa, porque yo llego a la radio de suplente, de suplente, de suplente, hacía yo el turno de 5 a 8 de la mañana, la hora en que se transmitía telereportaje de 7 a 8 de la mañana. El Dició Sevilla llegaba a las 5 de la mañana con 10 minutos y se, pone, se ponía a corregir la correspondencia que se iba a transmitir en el programa. Pero ve 100, 200 cartas diariamente antes del programa, antes de la transmisión, era muy pesado. Más la información internacional, nacional y local. A mí me toca entonces integrarme ayudando a abrir la correspondencia. Correspondencia que llegaba escrita a lápiz en papel de estraza manchado de la grasa donde habían envuelto el pan. Pero jamás dejó él o le dio asco agarrar un papel que llevara grasa o sangre de algún enfermo jamás dejó él de transmitir algo así porque le diera asco o que tuviera alcohol ahí a un lado para lavarse las manos, no, jamás tuvo una vocación sagrada para transmitir los reportes, avisos llamados de los enfermitos que traían al hospital Juan Gran Casasuz aquí en Villahermosa Miles de miles de miles de avisos se han transmitido en este programa durante 64 años. Cuando yo estuve con él en 1969, providencialmente, me toca también entrar a los comerciales. Era un programa sumamente rápido para que le rindiera la hora. El mismo ritmo desde que iniciaba hasta que terminaba. Me decía el licenciado Torpey, que lo acompañó a él en sus transmisiones durante 25 años. Me decía, tiene garganta de fierro. <risas> tiene garganta de fierro, me decía. El mismo ritmo, un relámpago muy ágil. Eso fue el programa durante muchísimos años con su voz. Hasta que un día, bueno, él también por la edad y una enfermedad dejó de transmitir. Nunca se manejaron boletines oficiales en esa radio. Siempre dijo voz de pueblo con lenguaje de pueblo. Ningún boletín de gobierno se pasó en ese programa Voz de pueblo con lenguaje de pueblo. Y a mí me tocaba abrir la correspondencia, ayudar a los comerciales cuando no iba el licenciado Torpe Andrade. Me dio su confianza, yo se lo agradezco. Luego subo pues, algunas discrepancias, es normal. Sale de esa radio y se va a la XBA. Cuando él estaba, el reportaje siempre estuvo allá arriba, ¿no? Pero cuando él transmitía, cuando en todavía la población más pequeña, la transmisión cubría yo creo que el 99% de la ciudad y de todo Tabasco. Iba usted por la calle no perdió usted la transmisión, ¿eh? Iba uno oyendo continuamente todo. Mendy, saludos, Mendy. Que Dios te bendiga, Mendy. Por eso les digo, el programa más antiguo de noticias de la radio en México. Podrá haber otro porque la WE de Yerapuato-Guanajuato es de 1937, la W pues de 1930 creo, la LG de León-Guanajuato pues también ya tiene sus años y tenía sus noticieros, pero descansaba sábado y domingo y acá no se descansa nunca, ni sábado ni domingo, ni día primero del año, ni Navidad, nada es corrido. Entonces tuve la fortuna yo de colaborar ahí hace 53 años. Estaba yo en Canal 9, por ahí del 89 y algo así. No, no recuerdo bien la fecha del fallecimiento del licenciado Sevilla Zurita. Yo me acuerdo que fue un 2 de julio. <coughs> Pero no recuerdo la fecha exacta. Porque para mí no se han ido, pues, no. Conviví tanto tiempo con ellos, con mi patrón, don Aquiles Calderón Marchena, dueño de esa radiodifusora. Y con el licenciado Sevilla y con el licenciado Torpey. Que pues... No, para mí no se han ido con don Chucho Nazar, el mago Nazar, otro maestrazo. Entonces, 15 días antes del fallecimiento del licenciado Sevilla, más o menos, me habló el director del canal 9 de televisión, donde yo estaba de conductor de noticias. Me encerró en la sala de grabación. Y me dijo, el licenciado Sevilla está muy enfermito, me dijo. Te encargo que cubras la información el día de su fallecimiento. Porque como tú lo conociste y trabajaste con él, conoces todo perfectamente bien, le digo, sí. Uh, cuando él me dijo, empecé yo a recordar, a recordar, a recordar. En 1974 se llevó a cabo aquí en Villahermosa, Tabasco, la convención de la Asociación Nacional de Locutores de México, que presidía y López Páez, gran locutorazo. Y ahí se le entregó un premio al licenciado Sevilla. Y él dijo, este, gracias por el premio, pero yo no soy locutor. Quisiera ser locutor, tener la voz que tienen los locutores, pero yo no tengo la voz que tienen los locutores. Sin embargo, era el más grande comunicador de la República Mexicana, yo creo. ¿eh? Sinceramente. Porque no es lo mismo estar en un programa de televisión como don Jacobo Sabludowsky que ya te dan todo por escrito y que ya nada más vas leyendo. Porque el licenciado Sevilla trabajaba por segundos, daba la hora, los minutos y los segundos. Y hacía la seña de un comercial o dos o tres y tenías que ir al ritmo de él vertiginosamente porque era una hora del programa y te tenías que ir volado. Ahora se transmite ya de 6 de la mañana a 10 de la mañana, cuatro horas. Cuando fallece el a Sevilla, le toca transmitir a Chuy, su hijo. Pero hay una transición en la comunicación en ese tiempo porque parte del unipartidismo al pluripartidismo. Primero había que cuidarse mucho de gobernación. Y ya después pues también, pero también estaba toda la gallera alborotada y tenías que transmitir o hasta te quemaba la radio. Entonces tuvo que moldear la situación. Eso le toca a Chuy, Sevilla Europeza. De ahí sigue Sergio, Sergio Sevilla Europeza, su hermano. Y ahorita, Emanuel Sevilla Oropesa, su hermano, el más pequeño, que también ha estado acorde al nuevo tiempo de la comunicación más liberal, etcétera, etcétera. Y ya incluso está Juan Pablo, un nieto de licenciado Sevilla. Fue pues recordando lo de su fallecimiento... Cuando Chuy Taracena me pidió que estuviera yo al pendiente. De esas cosas raras que pasan que vive uno. Un domingo estábamos sentados viendo la tele, mi esposa, mi niña Julia Isabel Martínez Fuentes y yo. Frente a la tele, un domingo cuatro de la tarde. De pronto me levanto, me echo un regaderazo, me pongo elegante, prendo la radio y estaban dando la información Chucho Nazar a través de la radio del gobierno del estado de la Corat avisando del fallecimiento del licenciado Sevilla. Como yo estaba yo bañadito y cambiadito, nada más le dije a mi viejita Voy al canal porque acaba de fallecer el licenciado Sevilla Zurita. ¿Y salí? Agarro un taxi. Iba yo en el taxi. Como era yo conductor de noticiero, me conocían todos y me preguntó el taxista ¿A qué va usted hoy al canal si no hay noticiero? Le dije, es que falleció el licenciado Sevilla Zurita de telereportaje. El taxista se orilló a su derecha, se estacionó junto a la banqueta y se dejó caer sobre el volante y soltó el llanto. ¿Cómo que acaba de fallecer el licenciado Sevilla. Le dije, sí. A eso voy al canal, a... A avisar para hacer todo lo conducente, ¿no? Pues soltó el llanto. Y me llevó al canal y ya ordené que pusieran un cintillo avisando del fallecimiento. Me habla y taracena. Me dijo, ya estás ahí Tocayo? Le dije, sí tocayo, a tus órdenes. Ah, bueno, ahí te encargo todo. Estaba Fernando Valdés, el director de noticieros recién llegado de Veracruz, muy buen profesional, y ya se pasó la información, Luis Manuel Tolosa, Álvaro Tolosa, como camarógrafos, Fernando Valdez al pendiente, la noche estuve en el recinto memorial, ahí me encontré con Luis Arturo Yanto Ralva, gran amigo de Instituto con Enrique Lodosa, con don Vicente Gómez Bretón, gerente de la XBA, donde ya estaba el licenciado Sevilla, desde 1974 o 1975 más o menos. Se a varias personas y me retiré a la casa. Serían las 3 de la mañana. Llego yo a la casa y empiezo yo a hacer mi... Mis apuntes, pues, de lo que había vivido, de lo que había visto en el día. Ya por ahí de las cinco de la mañana, como me clavé tanto recordando al licenciado Sevilla, empezaron las cortinas de la sala a moverse y no había aire. Y empezaron a moverse mucho las cortinas de la sala. Me impresionó, me dio un miedo y me subí al cuarto con mi viejita, Dormiría una media hora porque me tocó grabar a las 7 de la mañana que empezaba el programa de telereportaje. Hoy la Chuy en su primer día en el programa de telereportaje. Lo grabé, llamaron muchas personas, lo grabé en un cassette, lamentablemente, pues no tuve las ...precauciones debidas Si sí, se perdió. De ahí esperé a que salieran del programa. Hablé con el licenciado Torpey. El velorio estaba en el recinto memorial. Yo hablé con el licenciado Torpey... ...que había ido a ayudar a Chuy en la transmisión del telereportaje. Y le pedí el favor que me acompañara a Canal 9... ...ese día que se inauguraba... Noti 9 de la tarde. Ese día se inauguró Noti 9 de la tarde en Canal 9 de televisión y me tocaba también conducirlo a mí. Entonces yo dije pues me llevo al licenciado Torpey que es el que convivió con el licenciado Sevilla y compartió micrófonos durante 25 años y aparte un gran amigo de él entonces le pedí el favor que me acompañara y me acompañó a la transmisión inaugural de Noti 9 de la tarde en Canal 9 de Televisión, que ahora es el 13.3, algo así. Y empecé el programa y la gente, cuando se enteró, lo único que querían era que pusiéramos una foto, foto, F.O., foto del licenciado sevillano que no lo conocían. el hombre más famoso de Tabasco pero la gente no lo conocía no le gustaba dar entrevistas la única entrevista que le concedió a una compañera de Canal 9 Gloria Espinosa Green a ella le concedió una entrevista para televisión la única entrevista que concedió el licenciado Sevilla Zurita a Gloria Espinosa Green. Entonces la gente lo que pediera que pusiéramos en pantalla la fotografía de licenciado Sevilla Zurita. Como sembraba el noticiero, no porque atacaran ni nada en absoluto, sino que les restaba privacidad, que lo vieran, que lo conocieran, porque no lo iban a dejar vivir un momento de tranquilidad o de reposo en la calle, en un restaurante, donde fuera. Me acuerdo que una vez estábamos en un barecito, La Covacha, en el Hotel María Dolores, Tomándose un refresco por ahí y empezaron al lado de él a hablar de telereportaje del licenciado Sevilla, que no lo conocían. Pero él oyendo, pidió la cuenta y dijo, vámonos. Porque a veces surgían diferencias o opiniones, etc. Entonces, prefería él subirse a su carro y recorrer la ciudad. Tuve la fortuna de que me invitara muchísimas veces a esos recorridos. Yo no sé de qué le platicaba yo a él o no sé por qué me invitaba, pero yo lo acompañé muchas veces. Entonces, cuando nos pedían que pusiéramos la foto del licenciado Civilla en pantalla, la gente lo empezó a conocer. Porque no lo conocían. Jamás aceptó la invitación a la casa de gobierno llamada Quinta Grijalva de los gobernadores. Jamás. Cuando Roviró Saguá, de gobernador, lo invitó a comer, le dijo el sí. Pero la Quinta Grijalva no. Jamás aceptó visitar la casa de los gobernadores para no tener ningún compromiso. O sea, fue una vida muy especial. Me decía el licenciado Torpe, Y hubo una mártir en este programa, una mártir. Doña Leti y la esposa porque el Señor Sevilla no hacía vida social, se tenía que dormir temprano, tenía que estar a la casa 7 de la noche, 6 de la tarde, cenar, asearse, descansar y al día siguiente a las 4 de la mañana para arriba porque a las 5 de la mañana con 10 minutos llegaba a la radio a ver la correspondencia. Cuando yo empecé a abrir la correspondencia, ya medio descansado porque ya estaba la correspondencia pues abierta de la, del sobre, ya extendida, ya subrayado de dónde, la fecha, el objeto del aviso, del llamado, de la queja, de la opinión, el que firma, etcétera, etcétera, ¿sí? ...pero cuando él estaba solo era más pesado... ...porque aparte de telereportaje... ...manejaba alma ranchera y noticias en Flash... ...y otro programa antes de telereportaje... ...que iniciaba a las seis y media de la mañana... ...o sea que de cinco de la mañana a seis y media... ...tenía que ver él... ...los reportes... ...los avisos... ...la información internacional... ...la información nacional... ...y la información local... Y era pesado. Entonces, toda esa tensión lo hizo enfermarse también y se fue no viejo. Esta, esta fotografía es en la cabina de la XBT Hace 53 años de cuando yo le ayudaba por ahí a abrir las cartas. Y en ocasiones a pasar los comerciales de telereportaje. En, ese, en esos días, el deseo don Jesús Torpeya Andrade era el que le ayudaba. Era la voz oficial de los comerciales. Yo solamente era humiloso, si quieren entender las cosas más o menos. Y ese libro lo escribí yo en... Hice uno primero, una primera edición, 1992. Y luego 1998. Allí están los datos. Porque era tan fuerte la penetración que tenía el programa. Que venían de México y se encerraban en el Hotel María Dolores en Villahermosa, Tabasco. A grabar el programa... Para analizar a ver en qué radicaba el éxito. Ahí se encerraban dos o tres días que nadie supiera, grababan el programa, lo analizaban, se iban a México, lo analizaban allá a ver a qué se debía el éxito del programa para poner otro ellos allá. Y así han pasado 64 años. El Liceo Sevilla falleció a fines de los ochentas, dos de julio. Me toca ser maestro de ceremonias, en un aniversario en el recinto memorial. Y ahí les recordé que una vez llegó una carta de Vietnam... Llegó una carta de Vietnam de un muchacho nacido en Macuspana, cerca de Villahermosa, 58 kilómetros de Villahermosa, Macuspana, de donde es Andrés Manuel López Obrador. Bueno, este muchacho andaba en la guerra en Vietnam y escribió telereportaje. Yo abrí la carta y se la entregué al SSO Sevilla para que la transmitiera. Ahí decía que pues estaba ya a punto de morir, estaban bebiendo sus orines, y era una situación desesperante, pero que pedían esa carta a través de telereportaje despedirse de su familia, porque seguramente no saldría con vida. A ese nivel era la comunicación del pueblo, de la gente, con sus familiares a través de telereportaje. Ángel, Angélica, ¿qué pasó, Angélica? Gusto saludarte. Pues de cuando empieza el radio, Angélica, pero este señor, muy grande, ni nunca le dio asco abrir una carta, como les digo, aunque fuera en papel de estraza, escrita con lápiz y llena de grasa donde envolvían el pan, ahí escribían su reporte, gente muy humilde. Pero él jamás le dio nada de asco, ni dejó de transmitir ni un solo servicio social, jamás. Entregado total y completamente, una devoción absoluta a su programa. Hoy sus hijos lo manejan, hoy está Emanuel, ya lo manejó Chuy, Sergio, una chulada a todos. Muy... Muy bien administrado sobre todo. Este, eh, no sé, es una familia muy especial. Se han administrado mucho en todo. Me da gusto saludarlos a todos. Mendy, saludos, Mendy, que Dios te bendiga, Angélica. Les voy a platicar también, me, me sorprendió mucho una noticia que vi antier que dice que el noticiero de televisión aquí en Tabasco, el primero, que tiene 42 años. Me quedé yo sorprendido y dije, 42 años. Y les voy a platicar de quiénes, cómo se empezó, cómo se inició, cómo se fundó, quiénes estuvieron ahí como esto de telereportaje de Jorge González Vargas, Mariana Madera, Don Chucho Nazar, Luis Cantón Márquez, de Yanira Malpica de Villegas, Oscar Bocanegra, en fin. Y tantas personalidades que han desfilado a través de los micrófonos de telereportaje. Y les quiero platicar también de lo que viví con la Fundación de Canal 9 de Televisión hace 42 años. Y lo de telereportaje lo viví hace 53 años. Gracias a Dios, aquí estoy. Que Dios los bendiga. Mendi gracias. Ángel, muchas gracias. Angélica. Ra, ra, ra. Que Dios los bendiga. Saludos y hasta la próxima si Dios nos da oportunidad.